Bueno, pues si les parece bien empezamos. Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro tan especial de Padres UFV. Nos hace eh, muchísima ilusión, me vais a permitir que os tuté, poderos recibir esta tarde en la Universidad Francisco de Vitoria, en la universidad de vuestros hijos, de vuestros familiares. Y bueno, como sabéis, padres, eh, padres UFV es una unidad de misión, como les llamamos aquí, eh, que existe desde hace unos años en la Universidad Francisco de Vitoria y, y que forma parte de esto que eh, entendemos aquí como comunidad extendida, ¿no? Eh, un, un área en el que no solo está Padres UFV, sino que también está Alumni UFV, que es la comunidad de antiguos alumnos de grado y de posgrado, y que busca eh, cuidar a todos esos miembros de nuestra comunidad que sin estar aquí todos los días, sin ser alumnos o profesores o personal, os sentís parte de la comunidad UFV y queréis vivir también la Universidad Francisco Vitoria porque entendéis que aquí ocurren cosas interesantes para vosotros y para vuestra vida. ¿no? Como digo, eso es, eso, es, eso, es, eso es lo que entendemos por comunidad extendida y por eso Padres UFV eh, forma parte de este, de este área, eh, igual que, que Alumni. Pero este encuentro lo organiza específicamente Padres UFV, que como sabéis coordina estupendamente nuestra compañera Marta, que está por ahí sentada, Marta Díez a quien ya muchos de vosotros conocéis porque lleva, lleva ya un tiempo eh, coordinando de forma estupenda este departamento y que ahora está, eh, está embarazadísima y está de reposo aunque ha querido estar esta tarde y aquí y ella es quien se tendría que haber sentado aquí y no yo, yo soy Gonzalo Barriga yo soy, eh, bueno, un compañero de Marta y, y nada, me ha tocado a mí presentar hoy a, a nuestro ponente y daros la bienvenida, estoy encantado de hacerlo, pero bueno, que sepáis que Marta es quien tendría que hacerlo y ha, y ha querido estar aquí a pesar de, de estar de reposo, porque pronto va a ser mamá y, y nadie, estamos encantados además de ello. Bueno, eh, padres, como digo, lo que busca es daros a probar a los padres de los alumnos, a los familiares de los alumnos actuales y de los antiguos alumnos, porque también tenemos padres de antiguos alumnos, algo de lo mejor de la experiencia universitaria que viven vuestros hijos o vuestros nietos o vuestros eh, sobrinos. ¿Por qué? Porque sabemos desde hace muchos años que los alumnos de la universidad cuando llegan a casa... Le cuentan a sus padres, oye, no sabes la conferencia tan espectacular en la que está hoy, no sabes qué ponente ha venido, hemos estado con no sé qué político, hemos hecho una peregrinación a Tierra Santa, hemos organizado un camino de Santiago con los profesores, hemos tenido un encuentro con no sé quién. Bueno, y cuando llegan a casa y os lo cuentan, sabemos también que os da un montón de envidia y que nos decís, oye, y para mí no hay nada de esto. Y yo no puedo ir a Tierra Santa, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué universidad tan chula tienes? Bueno, pues por eso nace Padres. Nace Padres porque entendemos que aquí hay, ocurren cosas valiosas que sin ser estrictamente académicas o estar dentro de un currículum académico, porque académicas son, eh, porque salen de una universidad, pero que, que pueden ser perfectamente eh, llevadas a, también a vuestra vida y a vuestros horarios, que son horarios pues, distintos, ¿no? Ya a última hora de la tarde. Cosas y encuentros y preguntas muy valiosas, ¿no? Y esto normalmente intentamos hacerlo a través de profes de la casa, muchos de ellos profesores de vuestros hijos, en asignaturas diversas, especialmente en las humanidades, ¿no? con los que intentamos abordar todas esas cuestiones de interés, o bien de actualidad, o bien cuestiones profundas que, bueno, pues que, que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y el mundo en el que vivimos. Pero no solo contamos con profesores de la casa, porque sabemos que hay fuera, fuera de los muros del campus de la Universidad Francisco de Vitoria, también hay. Grandes maestros que además son compañeros de camino porque comparten misión, porque tienen una visión de, de la realidad del mundo pues es muy parecida a la nuestra y merece la pena invitarles y traerles, merece mucho la pena. Y el caso de Gregorio, de nuestro invitado, pues es uno de esos casos ¿no? de un gran maestro que a pesar de vivir eh, a, a 600 kilómetros de aquí... Eh, pues habla de esas cosas de las que hablamos nosotros. Eh, tiene una mirada hacia la realidad muy similar a la nuestra porque se hace preguntas y porque intenta responderlas con sensatez y con honestidad. ¿no? Y eso nos parece que es más que suficiente para contar con él hoy. Pero es que además, como digo, es, es un gran maestro de muchas cosas. Y puede hablar de muchas cosas, porque en primer lugar es maestro de educación, o fue maestro de educación primaria, también fue profesor de filosofía en bachillerato y ha sido profesor universitario. O sea que de educación lo sabe todo porque ha dado clase desde chavalines eh, muy jóvenes hasta, hasta los universitarios. Pero además eh, es doctor en filosofía, lo que, le, lo que le permite acercarse con mucha profundidad a las cuestiones importantes del hombre. Eh, y arrojar luz además sobre muchas de ellas, como digo, como he dicho antes con realismo y con sensatez y y además de, se ha acercado también a temas de filosofía política con mucho tino. Antes hablábamos de, de, de, de uno de sus libros, La imaginación conservadora. Eh, ha, ha redescubierto autores eh, absolutamente olvidados. Es una persona además valiente, que se acerca a los temas también con, con valentía. Y como veis, eh, eh, co, eh, domina eh, áreas de saber diferentes y además todas eh, con rigor y con, y con profundidad. ¿no? Y además es tuitero. Y, y esto también es importante decirlo, porque alguien que, se, que, que eh, baja a, al terreno de juego de Twitter de las redes sociales es alguien también valiente, ¿no? Porque los que estáis en redes sociales sabéis que ese es un mundo, eh, uff, eh, es una fosa abisal donde hay de todo, pero, pero donde está también, eh, bueno, pues lo que ocurre, ¿no? Eh, lo que ocurre en el mundo ¿no? Y, y, es, y es importante estar también en la realidad de las cosas y no vivir en una torre de marfil él es un sabio, pero es un sabio que está en el mundo y que quiere estar en el mundo y eso me parece que es una actitud eh, de verdadero buscador de la verdad ¿no? y, y aquí en la Universidad Francisco Vitoria hablamos mucho de eso y proponemos mucho a los alumnos eso ¿no? ser un verdadero buscador de la verdad y eso es estar también en la realidad de las cosas últimas obras eh, sus últimos ensayos Hablan mucho de esta, de, esta, eh, eh, de esta multiplicidad de saberes, ¿no? eh, la imaginación conservadora de la que hemos hablado, que es una aproximación ¿no? eh, a la filosofía política, ¿no? a esas ideas que han hecho del mundo un lugar mejor, así se subtitula el libro. También eh, ha abordado temas de, de educación, como con su libro La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del, del conocimiento poderoso. Eh, también ha publicado libros de aforismos su último libro es La mermelada sentimental cinco años de artículos en The Objective porque también eh, tiene una faceta periodística de articulista, le podéis leer en numerosos medios de comunicación en fin, eh, como veis hemos traído a un gran invitado y estamos encantados y agradecidísimos de que haya aceptado nuestra invitación le hemos invitado además para que nos hable eh, o, o nos intente responder a una pregunta que nos parece muy pertinente en este tiempo. La pregunta es, ¿el hombre se ha cansado de sí mismo? Y nos parece pertinente porque si echamos un vistazo a, a lo que está pasando hoy día en el mundo, jo, la verdad es que el panorama es, es un poco terrible. ¿no? Eh, Rusia invade Ucrania y ya hay cadáveres, desgraciadamente muchos, por el camino, ¿no? por el camino de los tanques que avanzan hacia Kiev. ¿no? Si... Si echamos un vistazo a la política, pues no sé, la, la sensación es un poco eh, desesperanzada. ¿no? Eh, si miramos la tele podríamos pensar que hay algo de cansancio existencial ¿no? en todos nosotros. Hemos llegado a niveles de desarrollo técnicos increíbles. Pero una pandemia lleva limitando nuestra vida más de tres años ¿no? y estamos además hartos ya de, de, de, de pandemias, de noticias, de no sé cuántas cosas. ¿no? Si vemos además a nuestro alrededor también vemos mucho cansancio, seguramente lo veáis en vosotros mismos, yo mismo en mí mismo lo veo y lo podemos ver también en nuestros hijos, ¿no? chavales de 18, chicas de 18 años o 19 o 20 años a los que vemos cansados. No, no sabemos muy bien de qué, pero cansados, a veces con perezas vitales, cansados de la vida que llevan, cansados de... Y uno dice, pero si lo tenemos todo, ¿no? Hemos ya alcanzado niveles de desarrollo técnicos y económicos eh increíbles, inauditos, impensables en la historia de la humanidad y sin embargo parece que late en el ambiente una especie de, de cansancio existencial. Bueno, pues como digo, para abordar esa cuestión tenemos a un verdadero maestro para hacerlo con profundidad, con mirada, con profundidad de foco, con amplitud de foco, pero además con cercanía y sencillez. Eh, y con un ingrediente también que es esencial en nuestra casa, que es el ingrediente de la, de la esperanza, porque si algo está inserto en nuestra misión es abordar los temas con esperanza, tener una visión esperanzada del mundo y del hombre. Esperanza para nosotros, para la Universidad Francisco de Vitoria, no significa bisoñez ni ingenuidad, sino todo lo contrario, significa realismo para identificar los problemas, para identificar las grandes preguntas, pero al mismo tiempo un paso más, ¿no? Paso más poniendo la mirada en otro que nos sostiene y que quiere lo mejor para nosotros. No sé si Gregorio llegará tan lejos, probablemente no, pero desde luego nos pondrá en camino y nos hará pensar y solo eso merecerá muchísimo la pena. Así que nada, ya me callo y dejo a nuestro invitado, que es el importante de aquí. Muchas gracias, Gregorio. Vamos a ver, primero... Creo que todos estamos de acuerdo que es una persona inteligentísima, objetiva, de gran capacidad para analizar las realidades y describir lo que hay. Por lo tanto, no puedo sino estar de acuerdo en todo lo que ha dicho favorable de mí. Tienes, eh, ¿Quién soy yo? no? Para ponerlo en cuestión. Tienes, muy bien, me ha gustado. ¿no? Tienes, me ha gustado y tú sí que sabes tratar a un invitado. ¿no? Tienes, perfecto, Tienes, no seré yo. No se me ocurrirá ser yo el que ponga en cuestión para nada tu inteligencia y tu sabiduría. Los elogios, en todo caso, son puñeteros. Son puñeteros porque ahora tus retos es están a la altura de lo que dicen de ti, ¿no? Es mucho mejor que te presente un enemigo y que diga, pues, te sitúa, te rebaja y entonces, bueno, lo tienes más fácil. Pero ahora, hala, te, te lanzan a la faena, te ponen el toro allá y ahora merecete lo que he dicho de ti. Eso no deja de ser eh, pues, una, una canallada. Dicho esto, ¿qué, qué acto más bonito. Qué acto más bonito este. Qué poco usual. Qué poco usual. ¿eh? Y, y bueno, me parece entrañable. Decir, que puedas hacer un acto como, como este independientemente. Ya veremos cómo sale. Es decir, después hablaremos de la faena. Pero enhorabuena. Enhorabuena, porque esto tampoco poco usual me parece que, que refleja mucho ¿no? de, de, de la manera como una institución como esta se, se piensa a sí misma. ¿no? Que a la hora de la verdad es lo que cuenta. Es decir, cómo, cómo te piensas a ti mismo, qué, qué, qué exigencias proyectas sobre ti mismo y cómo, y cómo las realizas. Por otra parte, para mí pues estar en una institución que lleva el nombre de alguien, de ese gigante que es Francisco de Vitoria, pues es un honor enorme, es un, enor, eh, un honor enorme. Decir, eh, no hace mucho estuve en México en una universidad que también tiene en la sala Francisco de Vitoria, ¿no? Y aún tiene eso una emoción especial, ¿no? Cuando vas ahí y ves que está, además está junto a la sala Santa Teresa, ¿no? Y llegas allá y dices, bueno, eso es, es que Francisco de Vitoria es muy grande, muy grande. Y a veces uno tiene la sensación de que los españoles hemos tenido la inmensa suerte de recibir un patrimonio cultural extraordinario y que estamos pecando por no saber valorar lo que ha sido puesto en nuestras manos. Eh... eh mira, participé hace dos días en un debate en la Complutense y yo defendía lo que, bueno, digamos que es, forma parte del, del ideario elemental de un conservador, decir que los muertos tienen algo que decir en el presente y los que están por venir también tienen algo que decir en el presente. Me encontré con que había quien no lo entendía, pero yo esto te lo tengo muy claro, es decir, lo que yo he recibido se lo tengo que transmitir a los míos y por lo tanto soy responsable de cómo lo van a recibir. De eso que yo he recibido, que transmito, eh, con qué entusiasmo, con qué conocimiento, etcétera. Y creo que nuestro mayor pecado como país es la ignorancia sobre el valor de nuestra herencia. Ortega decía que eh, diferenciaba y con muy buen criterio entre descendiente y heredero. Decía, ¿no? o pues descendientes somos todos, querámoslo o no, descendientes de un pasado que nos precede. ¿no? Ahora, para ser heredero hay que estar dispuesto a pleitear por una herencia que nos toca, decir, que nos han dejado a nosotros, hay una herencia que está, que nos ha... Decir, aquí la tienes, pero para recibirla hay que conocerla. Y en este sentido, pues el, el mero hecho de poner un nombre como el de Francisco de Vitoria a una universidad me parece, en el fondo, un acto de sentido común. Pero como el sentido común no siempre, pues, pues sobresale... Pues aquí está, aquí está y adelante. Por otra parte, Francisco de Vitoria, que es una persona, un personaje... Con tantas facetas tan diversas y tan ricas en, en, en todos los aspectos, ¿no? Tan, tan... Es decir, cuando te lo lees, te das cuenta de que este hombre, además de a los suyos, se leía a los otros. ¿Eh? Estaba ahí en su tiempo. Yo lo digo porque, pues eso. El otro día la, la complutense, en eso, en un debate, al finalizar me dice uno: te lees también". A tus contrarios, sí, eso es ser conservador. hay modo de ver, eso es ser conservador. Es decir, no, no estar blindado en los tuyos, estar abierto. Y creo también que esto es la universidad. Es decir Que esto es la universidad. No es la universidad el lugar en el que te proporciona una armadura para no ver al contrario ni prote y protegerte de, de las supuestas puyas del contrario. ¿no? Bien, sí que soy tuitero. A decir, sí que soy tutero y además me parece que hay que estar en las redes, que hay que estar con normalidad en las redes. Hay que estar y hay que estar... Pues hoy, hace, hace tiempo que vengo defendiendo, me vais a permitir este discurso, pero, pero tenía ganas de decirlo, y me parece que estamos un poco aquí en familia y que hay que bajar un poco el tono ¿no? de académico para hablar de estas cosas. Hace tiempo que estoy eh, eh, ilusionado con, con una iconografía de, de la Virgen, con, o bien que está leyendo con un libro en las manos, o bien enseñándole a leer al niño, o bien eh, de Santa Ana enseñándole leer a leer a la Virgen. Esa ¿no? es una iconografía muy, muy, muy rica en, en todo el medievo y se, se renueva en el Renacimiento. Yo he decidido llamarla Nuestra Señora de la Lectura Lenta porque creo que hoy es una de las necesidades importantes. Algo que define a una persona culta hoy es la manera como lee. Si lee en diagonal, si corre rápidamente para ver si el mayordomo es el asesino o es capaz de volver atrás para disfrutar de un párrafo memorable con el que se ha encontrado. ¿no? Entonces, el, el, el, eso, el, la, nuestra señora de la lectura lenta. ¿Por qué? Pues porque ver a María con un libro o al niño aprendiendo a leer de, de ese libro, o a la virgen niña aprendiendo a leer de Santa Ana, pues yo lo interpreto de una manera, si queréis, que, que teológicamente pues tendrá sus peros, pero ya los teólogos tampoco hay que hacerles caso a todo, ¿eh? Eh, eh, que en la lectura el verbo se hace carne, el verbo, el texto, en el texto la lectura se nos hace carne, ¿no? Y, eh, bueno, pues de todo esto es para lo que eh, creo que tenemos que estar en las redes. Y hoy, por ejemplo, pues he presentado, hoy es el aniversario del nacimiento de un gran humanista, Pico de la Mirándola, en el que hay una de las imágenes de Pico de la Mirándola que aparece como bebé ante un libro de, junto a su madre que le está enseñando el libro. Entonces el autor clarísimamente está recogiendo y repitiendo la iconografía ...de la Virgen y a leer al niño... ...lo cual me ha aprovechado... ...me ha permitido para introducir dos imágenes... ...de... ...pues eso de Nuestra Señora de la lectura lenta ¿no? Y... ...creo que hoy es más que nunca... ...actual la parábola del sembrador... ...tenemos la obligación de sembrar... ...va a fertilizar un grano o no va a fertilizar eso ya... ...pero si no sembramos no va a fertilizar... ...entonces el hecho de recibir esta tarde... Un mensaje de una persona de Argentina que me dice que se ha emocionado pues viendo esa iconografía que no conocía, a ver si le podía dar más información, etcétera En Sevilla, ahí está la calle de Nuestra Señora de los Buenos Libros, ¿eh? y hay toda una tradición, bueno, en fin... Pues eso te convalida, ya te, te fortalece para 15 insultos que recibirás en los próximos días, ¿no? Porque algo dirás que ofenderá a alguien, es inevitable. Hoy va mucha gente pues, a las redes a ver con qué se ofende. Y si no encuentra elementos objetivos, pues los busca subjetivos. Pero, digamos, yo pues, ya tengo eh, energía para, para lo menos 15 insultos. De hecho, esto, vamos al, vamos al tema. ¿eh? Por cierto, pues por si dejamos después eh, preguntas, ¿hasta, ¿hasta qué hora te parece bien? Pues si te parece a ti bien, Gregorio, eh, hacemos... 40 minutos de exposición, Perfecto. y wow. luego dejamos eh, paso a las preguntas y, y aprovecho, perdón, eh, sí, para sí. recordar también a los que están en casa que pueden mandar sus preguntas a través del chat de Zoom, y intentaremos también leerlas, y por supuesto vale. a los que estáis en sala, pasará una compañera con el micrófono y las podéis formular, gracias. Pues vamos con el tema, el tema se los trae, ¿no? Se ha cansado sí. el hombre de sí mismo. A no, ver, a permitir también que haga aquí una, una introducción... Yo lo planteo esta cuestión como la cuestión que, que, que la ha de ocupar a la filosofía, es aquello de, de Proust, de la búsqueda del tiempo perdido, yo creo que la filosofía tiene por objetivo la búsqueda del tiempo presente. La búsqueda del tiempo presente en el sentido que decía Hegel, perdonadme la pedantería, pero si estás hablando, pues aprovechas para, para lucirte ¿no? con citas y cosas así. Aquello de que eh, la filosofía es la capacidad de llevar la experiencia al concepto. ¿Ah? Pero eso cuesta, es difícil. Estamos rodeados de experiencias y las vivimos con tanta intensidad, tanta inmediatez, que con frecuencia nos cuesta llevarlas al concepto, pensarlas conceptualmente. Y sin embargo, ese es el reto. Ese es el reto como filósofo, como, pues como intelectual, llevar la experiencia al concepto. Lo cual Hegel también lo vio bien. Siempre te sitúan fuera de juego, porque primero ha tenido que estar la experiencia para que se produzca el concepto. Por lo tanto, cuando tú llegas al concepto, la experiencia ya es, siempre va dos pasos por delante. Pero esa es esa es la cuestión, ese es el juego que tenemos que correr de un poco detrás del concepto, detrás de la experiencia, como corriendo detrás del viento. Entonces, ese es el juego. Por eso conviene, si te dedicas a esto, eh, digas lo que digas, acompañarlo con una nota de humildad. Es decir, Lo que voy a decir, me lo creo, lo que voy a decir, lo he pensado y lo he pensado bien, y no hay nada que, que, que vaya a improvisar porque sí, pero está pensado cuando la realidad ya va unos pasos por delante. ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Eh, eh, como un ejercicio de, de humildad previo. En todo caso... La, la cuestión, ¿se ha cansado el hombre de sí mismo? Tiene una respuesta, digamos, obvia en el fin de las utopías y la sustitución cada vez más clara por distopías. Yo diría que incluso también el, la sustitución de aquel militante de los años del siglo pasado o hasta los años 60 o 70 por el activista. El militante es el que entregaba toda su vida a una causa. Hoy, pues eh, digamos que tenemos unas horas a la semana ¿no? para dedicarnos a, a una causa o la otra. Pero lo más notable es, y cuesta pensar lo, lo que trae esto consigo, ¿no? que aquellas utopías en las que creyeron nuestros abuelos e incluso nuestros padres o nosotros en nuestra juventud se han quedado al margen y de repente lo que ha adquirido protagonismo y está adquiriendo protagonismo es el miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros en el futuro? Y a mí esto, que en sí ya me parece eh, un tema de reflexión profundo, adquiere una preocupación muy, muy especial cuando veo que este miedo se está transmitiendo en las escuelas. De que a nuestros niños, por primera vez en la historia, se les está educando en una inquietud o un miedo hacia el futuro, decir, ¿qué va a ser del planeta? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo se, ¿Qué va a ocurrir con el cambio climático? ¿Qué será con no sé qué? ¿Qué será no sé cuándo? Hace mucho lo de los 600 kilómetros yo soy navarro, pero lo de los 600 kilómetros es porque vivo en Cataluña pero os aseguro que de Cataluña a Madrid es nada, es un paseo en el AVE y, y, y bueno, se puede entender bien a Madrid ¿eh? desde, desde Cataluña mi nieto llegó no hace mucho a casa, mi nieto de, de 11 años, eh, me decía, pues, directamente, me dice, Yayo, eso peta, en catalán, eso, eso explota, ¿no? Eso ¿qué quieres decir? Pues que peta, que peta, que va ah, ¡pum! Y petará. Y digo, pero explícate, ¿qué es lo que era? Todo, todo, todo va a peta, yayo, va a petar todo, todo. ¡Oh, peta". Yo, ¿pero quién te ha dicho eso? La maestra. ¿Y por qué te lo ha dicho? Sí, porque mira, la ecología, ta, pam, pam, pam, todo el mundo lo estamos dejando. y Inmediatamente mi pregunta es, bien, vamos a aceptar que sí, vamos a aceptar que estamos en una situación eh, preapocalíptica, ¿eh? que estamos a dos pasos del de abismo, el precipicio. ¿Cuál es la conducta inteligente, el pánico o la serenidad? ¿No? ¿Cuál es la conducta inteligente, el pánico o la serenidad? Entonces, ¿hacemos bien educando a los niños en el pánico? ¿Cómo educamos en la serenidad? Yo creo que hoy sería urgente introducir la serenidad en la lista de las virtudes cardinales. Es esencial. ¿Cómo, cómo, además, me parece de verdad, en todos los sentidos, la serenidad. No dejarse llevar por... Eh, tanta plañidera del presente como nos está inundando, ¿no? Cómo hemos llegado a esto, por qué a dónde vamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tampoco creo yo que, sería, que, que, que fuese inteligente ignorar la realidad. En un momento determinado, Marx, hablando de, del presente que le ha tocado vivir, dice, vivimos en una situación en la cual lo viejo no acaba de morir. Y lo nuevo no acaba de nacer. Es una metáfora obstetricia muy curiosa en Marx, pero la plantea así. ¿no? ¿Eso, ¿Esa situación? Bien. Eso tiene a muchos marxistas, les ha preocupado esta, esta metáfora. Pero me interesa sobre todo una persona, un marxista italiano, Gramsci, que estando en la cárcel, eh, hace un comentario sobre esto que me parece muy pertinente. Dice, es en esos momentos en los cuales... Eh, por, por otra parte, la imagen es, es paulina, es decir, la, la de lo muerto, lo de lo, lo, lo viejo y lo nuevo. Bueno, eh, es en estas situaciones en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, donde aparecen los monstruos. Y yo creo que esa es nuestra situación. Aparecen los monstruos, ¿qué quiere decir? Pues que estamos rodeados de ideas que decimos, estas ideas han venido para quedarse, son ideas de temporada. ¿Qué, ¿qué hacemos con todas estas ideas que están ocupando nuestro presente de una manera tan, tan, tan, tan clamorosa? ¿no? Si eh, han encontrado su tiempo, yo creo que Valmes, el gran Valmes, que a mí parece un personaje de una capacidad intelectual extraordinaria, además de una honestidad, en fin... Tampoco es el momento aquí de lavar a, a Balmes, pero hay que de, que quede explícita mi manifestación. Él dice, mucho cuidado porque cuando una idea encuentra su tiempo, no podemos pararla con bayonetas. Las ideas que encuentran su tiempo... No no no las podemos, tenemos que saber adaptarnos a ellas porque han encontrado su tiempo Y añade una cosa muy importante, muy relevante, y se está dirigiendo a, lo, a los conservadores de su tiempo. Y dice, si queréis evitar, evitar revoluciones, haced evoluciones. A mí eso me parece la quinta esencia del conservador, pensamiento conservador. Es decir, cómo evitar revoluciones haciendo evoluciones. Pero claro, evoluciones... Cuando estás rodeado de, de tantas ideas tan, que, que gritan tanto, pugnan por estar tan presentes y, y, y uno tiene la sensación, al menos desde mi edad, de que en los últimos 20 años, en lo que llevamos de siglo, todo está avanzando a una, a una velocidad desorbitante y que estás un poco fuera de juego, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué nos pasa? Es decir, el, ¿Dónde está lo que ha venido para quedarse? Por lo tanto, lo tendrás que aceptar como una situación. Aceptar no quiere decir compartir, ¿eh? pero que, bueno, ha venido para quedarse. ¿no? ¿Y qué es aquello que simplemente es un fenómeno coyuntural que está metiendo mucho ruido y va a desaparecer? No lo sabemos. No lo sabemos y esa es precisamente una de las cuestiones, digamos, pues que, que nos inquietan o que nos deberían, que nos deberían inquietar. En todo caso, ahí está presente la, la referencia de Balmés, si queréis evitar revoluciones, haced evoluciones, pero cómo hacemos evoluciones con lo que no sabemos, si ha venido para quedarse o está ahí, pero eso no tiene otra, otro, otra, otra conclusión que la de, observemos con serenidad y yo diría con cariño a nuestro tiempo. Voy a reivindicar lo del cariño de una manera cada muy clara, ¿no? El, a veces, eso Ortega en sus escritos sobre el amor lo, lo dice así, pero la idea es muchísimo más antigua, viene de Platón y los neoplatónicos. Cuando dice, muchas veces oímos pues, a la gente en la calle o en los bares, cuando una pareja, pues uno se ha enamorado de otra persona, y decimos, ¿qué ha visto en ella? ¿Qué ha podido ver? ¿Es que está ciego? ¿Qué ha podido ver? ¿O está ciega? ¿Qué ha podido ver? Y Ortega dice, Pues ha podido ver lo que únicamente ves cuando estás enamorado. Y la mirada enamorada no es que sea ciega, es que es clarividente. eres clarividente, ve en el otro lo que solo cuando proyectas una determinada luz aparece. Yo también creo que la mirada enamorada o cariñosa o generosa o de, de, de, de aprecio es una mirada clarividente. Te amplía, por decirlo así, el objetivo. Mientras que la mirada de odio, la mirada de desesperación tiende a focalizar las cosas en un punto, con lo cual te acaba perdiendo perspectiva. Bien, pues en estos momentos, precisamente porque hay cosas que se nos escapan y porque estamos perplejos, creo que es más urgente que nunca mirar al presente con cariño. terminado con cariño, ¿Te, y con, y con amor, y hacía falta decir que estamos ahí y vamos a ver. Ya sé que, bueno, que esto... Eh, es mucho más llamativo eh, pues hacer de Jeremías, ¿no? que, que eh, ponernos a clamar contra lo mal que está todo y, y la familia, el tiempo, no sé qué, todo está fatal. Y eso a dónde nos lleva. A acabar estando fatal nosotros, porque como todo está fatal, pues, pues acabamos amargados. Creo que es, insisto, absolutamente eh, necesario desarrollar una, una mirada de cariño al presente. Y esto, además, debería ser un deber moral dentro de, de los cristianos. El, el, viniendo, viniendo en teléfono, viniendo en teléfono, viniendo en el AVE para aquí, me llamó por teléfono un periodista que quería hacerme una entrevista. Decía, ¿y usted por qué es optimista? Porque estando la situación como está, plan, plan, plan, plan... plan pues mire, no, no es que sea ingenuo, yo soy muy consciente de, de muchísimas cosas, perfectamente, no soy un optimista ingenuo. Ahora bien, me parece que el optimista siempre sale ganando como mínimo paz interior, como mínimo, decir, aunque solo fuese por una cuestión terapéutica. Ahora bien, después hay otra cuestión que como cristiano, como cristiano, no ser optimista es renegar de tu fe. Y me dice, ala, sí, porque... Recuérdense aquello de la primera de Juan, hemos conocido el amor de Dios. Y Benedicto XVI, además, en aquella maravilla que es el Deus de Caritas dice que ahí está expresada sintéticamente la convicción del cristiano, hemos conocido el amor de Dios. Si eso es cierto pues digamos que tenemos elementos para aportar una, una cierta alegría a nuestra mirada del mundo. Y si no es cierto, no somos cristianos. Porque si no hemos conocido el amor de Dios, que es lo que nos une a Dios? Es decir, una... No, no, en fin. También probablemente algún teólogo me, me tiraría un poco de las orejas, pero también pienso allá a ellos. Es decir, vamos a, a, a acercarnos con a una cierta humildad. Ya vamos a escucharlos, pero... Ya. Vamos a ver un poco eh, cuáles son aquellos índices del tiempo presente que nos llevan a ver esa perplejidad, ¿no? De, de que no sabemos muy bien situarnos. Es cierto que hay una inseguridad ante el futuro por muchas razones. Piensen, por ejemplo, que cuando hablamos se dice, cuando algún pesimista dice, es que el presente, siempre se añaden los avances tecnológicos, ¿no? Es que vivimos la medicina, la ingeniería, podemos aportar todos los avances que queramos, pero pasa una cosa muy curiosa y es que ocurre que da la sensación que toda la suma de avances parciales no da para un progreso con mayúscula y eso es muy perplejo porque tú vas sumando, farma, farma, farmacología, medicina, ingeniería, pam, pam, pam. todas han conocido un progreso extraordinario. Y parece que sumando todo eso nos debería salir un, una mega P de progreso con mayúscula que diríamos, y sin embargo parece que no da. Y la prueba es eso, que, que, que, que miramos con incertidumbre, ¿no? Al, ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué mundo dejamos a nuestros nietos? ¿Qué pasa aquí? Y eso no deja de ser muy, muy llamativo, entre otras cosas, porque eso ya también yo creo que Zubiri fue el primero en observarlo con seriedad, nos falta una ciencia englobante que nos permita tener una visión global ¿no? de, de las aportaciones científicas y tecnológicas al todo. En todo caso, ahí está. Parece como que los progresos parciales no nos dan para un progreso con mayúscula. Y eso es una situación muy, muy, muy curiosa, muy rara, muy extraña. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pasa aquí? ¿No? Y eso es lo que alimenta pues esa especial fruición contemporánea hacia el catastrofismo. Y fíjense que cada año se estrenan un montón de películas que, que, que nos están contando pues, que nos espera algo terrible. Y resulta que los vampiros han puesto más de moda que nunca. Los muertos vivientes aparecen pues cada día en nuestras televisiones. Es decir, todo aquello que, que, que nos indica que no tenemos esa P mayúscula de progreso está ahí. ¿no? Parece como si, hemos hecho, como si hubiéramos hecho del apocalipsis un entretenimiento, que igual es necesario para rebajar la tensión ¿no? del apocalipsis, pero en todo caso ahí está. Vivimos en vísperas del de, de apocalipsis. Bueno, eh, si miramos eh, sobre todo en las secciones de ecología de las librerías, los títulos son terribles, es decir, no sabes si estás ante secciones académicas o ante secciones la sección de terror, es decir, porque es eso, es todas la, las situaciones de extrema urgencia, nos queda poco tiempo, ya hemos superado el tiempo eh, que teníamos para reaccionar, estamos con la, con la lengua afuera, ¿no? Se nos habla de que hemos eh, eh, iniciado una nueva, incluso una nueva era geológica con el antropoceno, de que, bueno, eso marca, estamos dejando marcas indelebles en, indelebles en el propio desarrollo de la Tierra, ¿no? Y, indudablemente, falta ese optimismo colectivo hacia el futuro que tenían las generaciones anteriores. Incluso, por primera vez, nos encontramos con un escepticismo creciente ante el futuro de la democracia. Excepto en aquellos países ricos y pequeños, básicamente de Europa. Pero la, hasta la democracia, es decir, estamos, pues, pues, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo no va? La democracia es imperfecta, el escepticismo está ahí. Yo creo que no hay duda también, aunque no les gusta demasiado, según quienes cuando los dices, que... El, el, el antiguo progresismo se ha vuelto timorato. Bueno, y eso es una realidad, y e incluso está haciendo eh, del miedo, de su temor, un elemento de, de afiliación, ¿no? de conseguir eh, nuevos afiliados. Parece como si las conquistas que de nuestros abuelos es lo urgente para mantener, pero conquistar, ampliar, ahí estamos dame una situación... Se habla de ecoansiedad. Y es real. Cuando hablamos con los jóvenes, te encuentras con que son efectivamente pesimistas ante el futuro. Tienen una ansiedad real porque ¿qué mundo es este? Incluso hay asociaciones por ahí y filosóficas que nos niegan el derecho a tener hijos y que dicen eso no, puede ser, no puedes traer hijos al mundo porque es traerlos al sufrimiento y además el ser humano, especialmente si eres blanco, europeo y heterosexual, eres un enemigo de la tierra. Eso es, no me lo invento, está ahí. no está bueno. ¿Qué es aquí lo notable? Yo os decía, comenzaba hablando de que eh, una universidad, no es ajena a las imágenes que proyecta sobre sí misma. Pero esto es exactamente también lo que podemos decir del hombre. El hombre no es ajeno, lo que es el hombre no es ajeno a las imágenes que proyecta sobre sí mismo. Por eso, a una neurona cuando la analizamos no estamos preguntando a ver qué piensa de sí misma. Pero si no tenemos en cuenta las imágenes y los conceptos, las visiones que el hombre proyecta sobre sí mismo, no lo entendemos. Por eso podríamos decir que las cosas humanas, bueno, lo podríamos decir, Aristóteles es el primero que lo dice, las cosas humanas hay que comprenderlas de manera distinta a todas las demás. Porque tienes que tener en cuenta esos factores subjetivos para poder acercarte a ellas. el propio rigor científico a la hora de acercarte analíticamente a las cosas humanas te lleva a tratarlas de manera distinta como tratas el resto de cosas para si la, si la quieres comprender o si la quieres aceptar. <risa> ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién tiene la culpa aquí de todo esto? Pues pasa aquí una cosa muy curiosa y es que... No somos la primera, no es nuestro primer momento histórico en el que se tiene la sensación de que estamos acosados por peligros inminentes. Si miramos el final del Imperio Romano, ahí estaban los bárbaros, ¿no? Lo que pasa es que ahora parece como si el bárbaro fuésemos cada uno de nosotros, es decir, que el bárbaro está interiorizado y se dice que el ser humano es lo peor que le ha podido ocurrir a la Tierra, que somos depredadores insaciables, que acabamos con todo, es decir... Si el ser humano no es independiente de las imágenes que proyecta sobre sí misma, resulta que ahora nos estamos viendo como eh, un ser sospechoso. Somos nuestro enemigo. Eso, somos nuestro enemigo. Y esa es una imagen nueva también. Una imagen nueva que eh, te proporciona pocas posibilidades ¿no? de, de, para, para reaccionar. Y lo hemos visto... Cuantos en el momento que aparece la, la, la gravísima crisis de la COVID, inmediatamente aparecen explicaciones que acusando al hombre occidental, a Europa, a que estamos alterando la, la, el ecosistema terrestre, es que no ha habido antes pandemias, no había antes pandemias, cuando había menos población, cuando no había comercio internacional, o internacional cuando el clima era más frío, no había, es decir, cuando, eh, pues, pues, pues la... La, la gripe china, que es del 50 y todo. ¿Cuándo fue? ¿El 50? y Es igual. O, o la gripe española, es decir, eh, también era... Pero estamos como, como una obsesión de culpabilizarnos a nosotros de todo lo que, lo que nos pueda pasar, ¿no? Y en el fondo, la sensación de que todas aquellas promesas que nuestros abuelos se hacían, no las podemos heredar. O sea, ¿Recuerdan ustedes aquella novela maravillosa de Delibes, Camino? En la que hay unos niños que están en un pueblo de Castilla jugando, tres amigos, y uno de ellos se va, tiene que irse a estudiar. Y lo que ocurría en la España del momento, de los años 50, ir a estudiar quería decir abandonar tu pueblo, hacer a una, una epopeya que algunos la hemos vivido ¿no? de una manera muy intensa. Bueno, el niño, uno de los tres, tiene que irse a estudiar. Y el último día que están juntos en el pueblo, el último día de vacaciones, los otros, los que se quedan, le dicen «¿Pero por qué te vas?» es que dice mi padre que tengo que estudiar. ¿Estudiar para qué? Dices que dice mi padre que tengo que progresar. Y le hace la pregunta pertinente, ¿y qué es progresar? Y el niño da la respuesta que era evidente para todo el mundo. Dice mi padre que progresar es trabajar menos que él y ganar más. Y eso era progresar. Para nuestros abuelos, para nuestros padres, eso era progresar. Pero es que además se veía factible. Si tú te formabas, ibas a ganar más que ellos y ibas a trabajar menos que él. Yo ayer estuve cenando con una, un, un genio de la farmacia eh, que, que tiene un contrato terrible ¿eh? y con un médico de la seguridad social que también es una persona extraordinariamente bien formada que le reunió en el contrato mensualmente. Con lo cual te decía, yo no puedo ir a una universidad a decirle, estudiad, que vais a tener un gran futuro. Lo que no les podemos decir, no estudiéis, que vais a tener un gran futuro, ¿no? Pero la garantía de que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros, trabajando menos, ninguno de los que estamos aquí la tiene. No, no hay la clave. Es decir Cuando tú estabas en aquellos pueblos de la España, 50, 60, 70, 80, tú podías permitirte el lujo de decir no estudio, pero tenías al lado alguno que había encontrado la salida a su situación gracias a que estaba estudiando. Y si hacías cuarto y revalida, volvías al pueblo y eras el rey del mambo. Porque ya tenías con 14 años cuarto y revalida. Y esa situación pues, de, de inquietud la tenemos ahí. ¿no? Entonces parece. Como si eh, todas aquellas promesas que nos habían estado manteniendo nuestro optimismo, nuestra esperanza, etcétera, etcétera, pues hoy resulta que eh, no acaban de, de, de cuajar. Por si fuera poco, resulta que estamos descubriendo que la ciencia no nos quiere. En un sentido preciso lo estoy diciendo. Si eh, los que estudian el universo tienen razón pues no espera un futuro muy esperanzador. Al final resulta que el, el sol se comerá la Tierra, nuestra galaxia chocará con otra galaxia y al final de todo será una especie de sopa cósmica oscura que estará flotando por toda la eternidad en la que no quedará ningún recuerdo de Velázquez ni tan siquiera un trozo mínimo de las Meninas ni tampoco nadie que haya disfrutado de las Meninas. Y esa es una imagen que como todas las cosmovisiones acaban, o sea, tardan en cuajar, pero van dejando notarse de esa cierta desesperanza. Yo también creo que ahí el cristiano debería estar vacunado, porque si has conocido el amor de Dios, estás pendiente de algo que ha pasado, y por lo tanto algo que ya ha pasado es tu gran esperanza para lo que pueda pasar. Y, y esa, esa, esa sensación, o esa si quieres, esa fe, de que algo que ya ha ocurrido y por lo tanto que no está sometida a los avatares ni de la ciencia ni de la oscuridad absoluta que espera te mantiene a salvo, pues igual es el momento especial para que desde el cristianismo se defienda sin complejos al deus esconditus, que oh, man, eh, tampoco quiero entrar aquí. Pero fíjense que se habla hoy y además, en, entre, en la academia, en las universidades, se habla del complejo de Prometeo en el sentido de que estamos gener, creando máquinas que nos miden a nosotros mismos con más fiabilidad que lo que nosotros nos medimos. Es decir, si vas al médico, el médico te va a mandar a unas máquinas y lo que digan esas máquinas lo va a tomar el médico como referencia. no decir, Cada vez estamos más medidos por nuestras máquinas. no Se habla de obsolescencia del hombre, de que el hombre... pues eh, eh, no, a ver, con lo anterior no estoy diciendo que todos los médicos que se haya olvidado la práctica humanista de la medicina, ¿no? Sino que hay una tendencia en ese sentido de eh, que las máquinas nos están midiendo cada vez más. ¿no? Se habla incluso de un tiempo de demora. Estamos viviendo en un tiempo de demora en el que somos los, los últimos humanos, ¿no? Los humanoides postreros, dicen algunos, somos los humanoides postreros. Y la cuestión es. ¿Podemos amar la verdad si no podemos soportar sus consecuencias? Eh, ¿Cuál es la situación del hombre moderno ante la verdad? Si resulta que se nos dice que la verdad os hará libres, etcétera, etcétera, etcétera, y la verdad científica nos dice al final de todo, somos, aquello que decía Nietzsche, la historia de la humanidad es el un segundo de un mono orgulloso. Un día apareció un mono orgulloso que dijo, yo soy la repera, eh, se acabó, desapareció el mono orgulloso, y no quedó rastro de él y eso es todo. Eh, podemos amar una verdad que no es consoladora y que nos plantea, ese también es un fenómeno nuevo. De, de, de la, la, de, de, ¿Qué valor tiene hoy la verdad? Así como cuando San Agustín dice, teorizando esto, dice, todos amamos la verdad, nadie ama la falsedad. Podemos utilizarla la falsedad en nuestro beneficio, pero a nadie le gusta que le engañen. Y esa es la prueba de que no, no, no, decir, no amamos, la, amamos la verdad. Y, y, y si la verdad no es tranquilizadora, la, la continuamos amando. Y hoy tiene ahí la academia, hay modo de ver... Tiene un papel importante, importante que jugar. Bueno, ¿qué alternativas se nos plantean? Pues ya lo saben que, que cuando se habla de estas cosas, pues se está hablando básicamente de dos, o el decrecimiento, con lo que pueda suponer, pero eso es una alternativa no que está per permanentemente en toda la mesa, no voy a entrar a discutirla, sino simplemente señalarla, o bien la bioperfectibilidad. Vamos a crear pues un poshumano o un transhumano, que nos libere, que nos haga más inteligentes, que nos haga mejores, que nos ayude a entender el mundo. Y esto, como va acompañado también, que a mí es el fenómeno personalmente, el fenómeno más preocupante y el que más me hace pensar, en el que efectivamente nos hemos cansado de nosotros mismos, y es que las barreras que habíamos creado conceptuales, entre el hombre y el animal, hoy se consideran como un orgullo sin sentido. ¿Eh? Es decir, No hay barreras, tenemos que disolverlas, porque en todo caso, claro, este, el argumento, fijaros que es curioso, el argumento que se utiliza hubiera hecho carcajearse a un escolástico y nosotros no lo tomamos en serio, lo cual algo quiere decir de nuestra razón. ¿no? Es decir, solo hay diferencias de grado entre el animal y el hombre claro, y entre el muerto y el vivo. Y entre, si ponemos la mano en una sartén con aceite hirviendo y vamos con aceite, lo ponemos al fuego y metemos la mano allá, pues siempre hay una diferencia de grado, pero esa diferencia de grado te puede dejar sin mano. Es decir, que las diferencias de grado pueden dar y dan diferencias cualitativas, sustanciales, esenciales, pues no es ninguna, ninguna novedad, ¿no? Pero se dice, todos son diferencias de grado. De lo que, todo aquello que marca límites parece como si fuera un insulto y por eso estamos hablando, pues eh, incluso el propio concepto de especie se ha convertido en algo eh, que es un insulto, no el especismo. Es decir, el, el tenemos que buscar sentirnos todos parte de un todo cósmico, pero ese todo cósmico resulta que el futuro que tiene es... y ahí estamos en esa situación no tan, tan, tan curiosa. En todo caso, el antropocentrismo, esa visión de que eh, el hombre era el referente de todo, se pone en cuestión al mismo tiempo que se le exige al hombre que elimine los límites que lo separan de los demás. Y a mí eso es lo que me parece admirable, porque si hasta ahora definíamos al ser humano por los límites con los otros, ahora podríamos definirlo porque es el único animal capaz de poner en cuestión sus límites. Y eso lo eleva ontológicamente de una manera muy notable. Pero, en fin, tampoco quisiera entrar aquí, porque lo que el, el otro elemento, y, y pues, para ser optimista nos llevas por buen camino, ¿no? Pero el otro elemento que quiero, que, quiero tratar aquí es el de, que me parece que caracteriza a nuestro presente, el del peso cada vez mayor del emotivismo. Y esto, en vez de teorizarlo, les voy a contar, les voy a recordar una historia que todos ustedes conocen. Cada vez me parece que el Frankenstein de Mary Shelley es la mejor novela de, de, de, para describir nuestro presente. Fíjense que, de hecho, ahí Frankenstein no es el nombre del monstruo, sino del creador, ¿no? primero. Segundo, que el título completo es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Mm? Es el moderno Prometeo, ese es el título completo. Tercero, que en, en, en, en inglés se utiliza una palabra para nombrar al monstruo que no sé por qué en las traducciones lo perdemos. Daimon. ¿Eh? Es un daimon. El daimon es el ser intermedio entre los hombres y los dioses, que está ahí en una ambigüedad ¿eh? no definida, pero es un daimon. No sé por qué nosotros en las traducciones al, al castellano esa palabra, que no es inglesa, es griega, no, no, no la mantenemos, con lo cual se pierde, pierde densidad no de referencia. Pero bueno, ¿qué le pasa a ese monstruo? Pues que ese monstruo ha sido rechazado por su creador. Cuando ese monstruo va a ser reconocido por el ser que le ha dado vida, su creador le dice, aparta de mí tu inmunda vista. Y ese monstruo va buscando consuelo, no lo encuentra, acaba haciendo fechorías a cual mayor, y al final se remite a su creador y le pide lo siguiente. Hacedme feliz y seré virtuoso. Y esa para mí es la cuestión de nuestro tiempo. Hacedme feliz y seré virtuoso. Y eso es un cambio total, porque hasta entonces se defendía Suárez, de una manera muy clara, es decir, Vitoria, clarísimamente, pues están diciendo, hay que ser virtuoso por la virtud, por amor a la virtud. Y eso es lo que te hace, pues, eh, una persona honesta, orgullosa de ti y te abre las posibilidades a la felicidad. Pero hay que ser virtuoso. Y ahora se dice, no, si no eres feliz, no puedo exigir que te, exigirte que seas virtuoso, ¿no? Con lo cual... Estamos entrando en un mecanismo o en una visión de las cosas en el que todo aquel que ha hecho pues, alguna trastada es porque alguien le impidió ser feliz. Ha tenido una mala infancia, ha tenido un maltrato, la sociedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, la responsabilidad individual del cuidado de ti se diluye también. Bien, cada, cada una de estas cosas podría llevarnos eh, muy, muy lejos. Pero ha llegado el momento de cómo planteamos algún, algún resquicio de optimismo en esta situación. ¿Cómo planteamos algún, algún resquicio de optimismo en esta situación? Yo, lo primero que se me ocurre decir es que en esta situación, ser cristiano es un chollo. Lo digo tal cual. Ser cristiano es un chollo. Ahora, como ya saben, si alguna de las cosas y esos... Vitoria lo defiende también con qué firmeza. No puedes obligarle a nadie a tener fe. ¿Eh? Cuando estaba hablando, no puedes obligar a nadie a tener fe, pero sí que puedes mostrar tú tu fe. Y esa fe, pues hay que mostrarla, lo que decía al principio, con un punto de alegría, con un punto de alegría y con un punto de serenidad. Creo que ese es el mensaje esencial. Un punto, no se trata de estar carcajeándonos de todo, pero un punto de alegría y un punto de serenidad. Pero, eh, ya lo hemos comentado. Segundo, miren, creo que es urgente replantearse la condición humana, pues tal como eh, se ha planteado tradicionalmente en el cristianismo. Y voy a acabar además reivindicando algo. Con, con argumentos no, no teológicos, sino con argumentos que parecen de, de, de razón elemental. Voy a acabar reivindicando el alma. Es decir ¿cómo, ve, ¿Cómo veía tradicionalmente el cristianismo al ser humano? Pues lo veía precisamente como un entrambos, un daimon entre el animal y el ángel. ¿Mm? Y ahí no estás definido. ¿No estás definido por qué? Porque puede seguir la inercia y convertirte en animal, o puedes esforzarte, porque para subir para arriba no hay inercias, tienes que esforzarte para parecerte al ángel. ¿Qué ha ocurrido si eliminamos conceptualmente al ángel? Si lo eliminamos, pues entonces que la única posibilidad ya no es la de subir porque no tienes referencias, sino en todo caso la de igualarte al que tienes abajo. Creo que es urgente plantearte algo, si no es el ángel, algo que sea similar al ángel, que cumpla su función. No le puedes pedir a nadie hoy, pues que crean los ángeles. Pero sí que le puedes plantear a alguien o pedir a alguien algo que cumpla su función. Pero para eso está esa, esa posibilidad de que demonios somos libres. Somos libres para seguir la inercia o somos libres para subir pero subir hacia dónde, ¿Qué es, cuál es la imagen, ¿Qué, qué de dónde sacamos fuerzas para tener un referente que nos permita subir. Y aquí eh, conscientemente voy a huir de cualquier referencia cristiana, teológica, etcétera, etcétera. Miren, yo eh, cuando defiendo el alma, primero la defiendo porque me parece que desde un punto de vista riguroso no tiene sustitutos con el yo, el sujeto, el cerebro o la conciencia. El alma es mucho más amplia que cualquiera de estos elementos. De hecho, el alma es también todo aquello que se nos manifiestan los sueños cuando el sujeto, la conciencia y demás está dormido. ¿no? El alma es eh, incluso aquella esa cosa tan extraña de que ayer tuvimos una magnífica idea, teníamos un problema. Y, y, y, y encontramos la respuesta a ese problema y decimos qué bien pero no lo apuntamos y hoy sabemos que se nos ocurrió la respuesta al problema pero hemos olvidado la respuesta no les ha pasado nunca eso que es curiosísimo ¿no? de todas esas cosas y ahí pues el sujeto lo único que puede reconocer es que hay algo más amplio que él y que se le escapa no eh, eh, esa recuperar la complejidad del hombre Creo que no podemos recuperar la complejidad del hombre si olvidamos el alma. ¿Pero qué es el alma? El alma para mí es el ámbito, la instancia desde o en la cual lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a lo que somos. Y además creo que todos sentimos esa voz. Esa voz de, de todos sentimos en un momento u otro la decepción ante lo que somos o ante lo que hemos hecho y todos sentimos en un momento u otro el orgullo de situarnos cerca de lo mejor que podemos llegar a ser. Pero ¿cómo construimos la imagen de lo mejor que podemos llegar a ser? ¿Cómo construimos esa imagen? Yo creo que se puede construir porque todos tenemos experiencias de lo mejor que hemos sido. Todos tenemos una, un repertorio de experiencias magníficas de las que nos podemos sentir legítimamente orgullosos. En tal situación hice esto, en tal situación hice lo otro, oh, tal. Y creo además que es posible intentar configurar con los fragmentos de lo mejor que ha sido la imagen de lo que puedes llegar a ser. Intentando cumplir aquel reto de Kant de que no se puede ser moral fragmentariamente y que hay que buscar como reto ser moral unitariamente pero para eso tienes que construirte esa imagen digo esto porque me parece que si lo que buscamos es ese punto de alegría y ese punto de serenidad se tiene que producir alguna reconciliación del hombre con sí mismo de nosotros con nosotros mismos ¿no? y que si no eh, sin, esa, sin esa reconciliación es imposible encontrar ese punto de serenidad, bueno esto nos lleva a algo que me parece eh, que cualquier persona, y no se necesita ser eh, creyente para nada, para entender lo que, lo que ahora voy a decir. Imagínense que, somos, eh, que estamos encerrados en un cuarto con cuatro paredes. Y lo que podemos experimentar es lo que hay dentro del cuarto, que es lo que podemos ver, tocar, oler, recorrer, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de vez en cuando, nos llega algún golpe, algún sonido que viene de más allá. De más allá, del otro lado de la pared, ¿no? De eso de que somos seres fronterizos y que estamos, tenemos la pared, pero algo parece que llega de allá. A ver... Eh, les voy a contar una, una anécdota personal una anécdota personal que me dejó tan emocionado, eh, y se la voy a contar tal cual, es una, una cosa muy simple eh, muy muy muy simple iba en el tren de cercanías de Barcelona al pueblo en el que vivo, en la costa eh, catalana el Masnou y eh, se levantó un muchacho mm, zarrapastroso, sucio lleno de bolsas eh, que le costaba hablar y comenzó a pedirnos a los del vagón que no quería dinero, muy mal, muy, era muy difícil entenderlo, pero básicamente lo que decía es que no quería dinero, que lo que quería es algo para comer. El tren llega a la estación de Mongat y una chica joven se va a la, a la puerta y le dice al muchacho, bueno, muchacho tendría unos 40 años, le dice, yo tengo un bocadillo, pero no te lo voy a dar porque sé que lo vas a tirar, y se baja. Y el muchacho se queda paralizado, se cierra la puerta y comienza a llorar como un crío, pero como un crío, unos lagrimones, unas cosas. Y todos nos sentimos sobrecogidos de ese chaval, de unos 40 años, que estaba llorando así. Y entonces se puso a caminar para el otro extremo y al pasar a mi lado le dije, siéntate, siéntate aquí. Y se sentó a mi lado. Dice, ¿qué te pasa? Y entonces me comentó, dice, es que... Sin dinero se puede vivir, sin comer no. Y yo lo que quiero es vivir. Y necesito comida. Y no entiendo por qué me ha dicho esta mujer que voy a tirar el bocadillo. Me decía, no puedo entender, intento, pero no puedo entender el mal de este mundo. Me dejó muy tocado eso, porque es esa voz que te llega un poco de más allá. ¿no? Te llega al otro lado. Tú estás viendo, lo que estás viendo es... Una persona sucia, probablemente con una edad mental que no supera los 10 años. Y esa mirada ingenua que te dice, no puedo entender el mal de este mundo. Y eso lo llevas contigo como una interrogación, no sabes muy bien de qué, pero sientes que te llega de más allá de la habitación en la que estás. Es decir, que hay algo que pone en cuestión todo lo que hay allá adentro, porque, porque es como un aldabonazo ¿no? a, a, a eso, ¿no? Y creo que recuperar esa sensibilidad que recuperar esa sensibilidad, es lo que te permite también pues, en esas fluctuaciones entre el espacio del ángel y el espacio del animal que todos hacemos, ahora nos acercamos aquí y bajamos para allá, te ayuda a mantenerte en tensión. En definitiva, la imagen del hombre que quiero defender y que, que creo que podríamos defender todos es que somos seres fronterizos que somos seres fronterizos entre todo esto que vemos, tenemos aquí, y aquellas voces que nos llegan si las sabemos oír. Y entre esas voces que nos llegan si sabemos oír, pues hay las del encuentro casual con experiencias de ese tipo. Pero está sobre todo la imagen de eh, aquello que podemos llegar a ser si somos capaces de crear una imagen no fragmentaria de lo mejor que hemos sido. Entonces me pueden decir, sí, vale, pero... Con todo esto, que hacemos con el presente? Pues no lo sé. El presente va a seguir, pero nosotros tenemos una responsabilidad directa, en primer lugar, con los de nuestra familia. ¿eh? Con nuestra familia. Y, y educar a los de nuestra familia con un punto de alegría, y con un punto de serenidad, ya me parece esencial. Ya me parece esencial. Y si además pues somos profesores y nos comprometemos con esas dos cosas, y porque cuando cuando eh, desde que he llegado aquí me están hablando de esperanza ¿eh? de la esperanza lo nuestro la esperanza yo creo yo me desde, como nada más llegar me la me la han planteado inmediatamente he pensado pensando lo que les iba a decir no asociando es puede haber esperanza una esperanza sin serenidad y sin alegría ¿Eh? que no es hombre puedes tú tener una esperanza desquiciada pero una esperanza serena y una esperanza alegre no puede haber igual son eh, los componentes esenciales. Pues eh, siento no poder decirles honestamente nada más, pero si es verdad que somos seres fronterizos, yo no les puedo para nada educar el oído para que presten atención a lo que llega detrás de, de la pared. Eso es un trabajo que cada uno puede hacer si le apetece hacer, ¿eh? si le apetece hacer. pero yo creo que merece la pena. Si ahora tienen alguna pregunta y yo soy capaz de responderla, con mucho gusto la, la responderé. Ha sido un placer. Pues eh, abrimos turno de preguntas y creo que está por ahí alguna compañera con el micrófono para que lo puedan escuchar también desde casa, eso es. Y, y también les recordamos a los que están en casa que pueden formular sus preguntas, que de hecho ya nos, nos ha llegado alguna. Eh, de alguna manera, bueno, y, y no sé si hay alguna aquí en sala. Sí, pues vamos, vamos primero con esas en sala. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por... Todo lo que nos sí, ha yo voy dispuesto. a pedir un favor, sí. oigo muy mal. Si me pudierais sí. hablar sin mascarilla os lo agradecería ah, porque, muchísimo. Sí, me... no tiene ah, o sea, Por lo menos a la hora de hablar. Sí. Gracias. Bueno, pero, eh, buenas tardes. Eh, la, la pregunta es, el egoísmo que puede que nos haya llegado a través de la, de la comodidad que nos ha dado todos los avances <risa> de, de finales sí, sí, del siglo sí, pasado sí. y este siglo... ¿Qué, ¿Qué valor le da en el desarrollo de todo esto? Uh, so, me han hecho una entrevista y hemos estado aquí y hemos estado hablando precisamente de esto. Estamos continuamente abriendo ventanas hacia, hacia nuestro interior, decía yo, y abrimos pocas ventanas hacia el exterior. Y la manera más egoísta de cuidarte de ti mismo es cuidar tus relaciones con los demás. La manera más egoísta en el sentido de cómo voy a sacar más provecho de mí mismo es cuidar lo que bueno lo que yo llamo la copertenencia. A mí eh, entiendo que en nuestro tiempo esté muy bien hablar de autonomía, de, de todas estas cosas, pero yo no quiero ser autónomo. Yo quiero estar dependiente de mi mujer eh, y de mis hijos. Es decir, yo quiero eh, mantener ahí una fidelidad con ellas que me obliga no quiero vivir una vida en el que no tenga ningún compromiso de fidelidad con nadie lo digo tal cual yo quiero ser en este sentido un ser que está sujeto, sujeto a compromiso de fidelidad ¿por qué? porque efectivamente porque vivimos en una situación no sé si me voy a desviar un poco de la pregunta pero, pero necesito dar un rodeo para, para contestarla precisamente porque vivimos un tiempo en el que el tiempo se nos ha hecho incomprensible, en cierto así, de cierta manera hay dos, dos instrumentos humanos, dos instrumentos humanos que son esenciales para librarnos tanto de nosotros mismos como de la sujeción al tiempo, y de hecho son auténticos milagros en las relaciones humanas, son la fidelidad y el perdón la fidelidad que nos permite decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Te voy a seguir queriendo, aunque dentro de, de 30 años vas a ser otra y yo voy a ser otro. Y, y, y, y la figura que tienes ahora de la persona de la que estoy enamorado va a cambiar, pues ¿sabes qué? Te voy a seguir queriendo. Esa capacidad de, de sujetar la evolución del tiempo a la fidelidad me parece asombrosa. Ya sé que hoy pues, eh, parece como si la fidelidad fuera un anclaje esclavista a no sé qué promesas. A mí me parece que es la capacidad de dominar, de domesticar el tiempo. Pero es que además ese compromiso de fidelidad es el que te libera de ti, porque, porque eh, fortalece esos nexos que estableces con los otros. Cuando Ortega decía yo soy hoy mi circunstancia, el, el acento hay que ponerlo en la i, yo soy yo y mi circunstancia. Las dos cosas. Y por eso añadía, y si no salvo a mi circunstancia, no me salvo a mí. La manera, y eso, pues, pues yo creo que hay que insistir mucho, y hay que insistir sobre todo en nuestros hijos. Sé egoísta. Cuida de ti. Pero la manera más beneficiosa de cuidar de ti es cuidando los nexos que tienes con los demás. Y en ese sentido, si la fidelidad es tan importante tenemos que saber también que es difícil de mantener. Y ahora no estoy hablando de grandes infidelidades, ¿no? sino de, de, de cosas muy cotidianas. Y por eso disponemos de ese otro instrumento esencial de liberarnos de, de los anclajes al pasado, que es el perdón. ¿Vale? Que el perdón hay que merecerlo y no es inagotable. Y por lo tanto tienes que... Pero creo que esos dos instrumentos de la fidelidad y el perdón son... Eh, eh, los que más nos liberan de ese yo, yo, yo. Donoso decía, que me parece maravilloso, Donoso Cortés, que en el infierno solo se oye una palabra, yo. Y, y cada vez que oyes la palabra yo, se, eh, se incrementa la distancia entre los sujetos, ¿no? Y cuanto más distantes están, más se están diciendo yo, yo, yo, pidiendo socorro. Y cuanto más la dicen, más se separan. Esa, es decir, pues creo que efectivamente vivimos un poco ese infierno del yo. ¿eh? Porque no damos suficiente para cubrir nuestras necesidades de consuelo, de cariño, de relación, de afecto, de, de, de... más aún, no nos conocemos bien a nosotros mismos si no somos capaces de observarnos desde esa mirada enamorada que nos dirige a alguien. Porque esa mirada, a mí, yo os lo voy a decir, ya no, igual me, me parece que me voy a poner un poco cursi, pero me da igual, viva la cursilería. Encontrarte a alguien que te quiera conociendo tus imperfecciones me parece que es la lotería. Es decir, alguien que te mantiene, que si continúa queriendo, no porque está enamorado febrilmente de ti con una pasión turca que ha durado una semana, no, no, no. Con el tiempo conoce uno a uno todos tus defectos y te sigue queriendo eso hay que mantenerlo como un tesoro extraordinario, ¿no? Por eso yo creo que la fidelidad está ahí. Y quiero decir, esa mirada de cariño que proyecta alguien sobre ti, te permite pensar que hay en ti valores de los que tienes que ser digno ante el otro. eso para mí es la, la clave esencial del amor. dicho de resumiendo todo porque me estoy yendo demasiado lejos. Efectivamente, el egoísmo es eh, pues un elemento de aislamiento, claro que sí por eso cuando yo recuerdo cuando un primer ministro español decía que no hay que interferir en las decisiones de nuestras hijas eh, para tomar ciertas decisiones ¿no? yo escribí un artículo que diciendo viva la familia comunidad de interferencia mutua a mí me gusta hasta que mis nietos me miren a veces con una cara como diciendo abuelo te estás pasando ¿Sí? Sí, interferimos unos en otros y nos llamamos la atención y tal, y formas parte de una red de relaciones, y creo que la salud está en preservar esa red de relaciones. ¿eh? Y perdona que me haya extendido tanto. Tenemos una pregunta allí. Gracias, en primer lugar. Eh, mi pregunta es, ¿hay un eje que hemos dejado al margen?, que es la violencia extraordinaria que se está viviendo alrededor de todo el mundo, o sea, a partir del COVID, y que yo cada vez veo más ligada a la falta de educación, pero de la educación con mayúscula, se, eh, cada vez más veo cómo se ataca a la persona que reflexiona, que pone en duda lo que se le está diciendo, y entonces no sé ¿Cómo se sale de eso? O sea, ¿cómo... Yo he sido una privilegiada, rodeada de cultura y de valor y haciéndome respetar siempre la opinión del contrario. Y ahora veo cómo todo está exacerbado y cada vez que digo algo me miran como si fuera rara. Pero lo veo alrededor de todo el mundo. Y entonces, ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué dinámica hay que seguir para...? corregir estas barbaridades. Eh, eh, yo qué sé. Yo qué sé, es decir, cómo, cómo hay que más aún, ¿tiene solución el mundo como solución? Yo creo que somos seres frágiles, seres frágiles que, que aquello de que decía Freud sobre Kant no sabemos curar, no sabemos gobernar y no sabemos educar. Es cierto. Es decir, que no encontramos un sistema de educación perfecto, no encontramos un sistema de gobierno perfecto y no encontramos un sistema, una garantía de salud perfecta. Y esa fragilidad nuestra es la que nos permite tener vida interior. ¿Eh? Es, esa fragilidad puedes verla como un castigo porque somos imperfectos o es la que te permite eh, ser un ser complejo. Yo quiero creer esto, que nuestra, nuestra santa fragilidad nos permite eh, pues ser seres complejos. Ahora bien, lo que está tratando tiene una cuestión que es eh, con, tal como la veo yo. Y eso no quita, puede ser una visión sesgada eh, de la realidad. Pero me parece que lo que realmente pasa es que hay como la sensación de que me falta algo y eso algo que me falta, alguien me lo, alguien me lo debe. Es decir, que eh, me falta salud, me falta bienestar, me falta felicidad, me falta más sexo, me falta más belleza, me falta no sé qué. Y alguien me lo debe. ¿Quién es el que me debe eso que me falta? Es decir, cuando ves discursos, cuando ves... Ah, creo que hay eh, un poco eso. ¿eh? Insisto que puede ser una interpretación sesgada. Pero claro... En el fondo, creer que alguien nos debe algo es creer que hay alguien más fuerte que yo. Y, por supuesto, hay gente más fuerte que yo. Pero quizás no haya, aquello que decía Ortega también, una conlevancia entre nosotros, si no aprendemos a aceptar que el otro es como mínimo tan frágil como yo. Es decir, y, y ese, el, por eso hablaba de la santa fragilidad, ¿no? Desde de que es que somos muy poca cosa y esa cosa poca cosa que somos resulta que, que puede desaparecer de un momento a otro. Y que fíjense, ese momento tan extraordinario, por lo dramático que nos proporcionó el siglo XX, el hecho de que la patria del idealismo, que era Alemania, la patria del idealismo, que creó los grandes filósofos idealistas, ¿no? acabase entregándose a las manos de Hitler que es la prueba de hasta qué punto parece como que con el humanismo no es suficiente. Y entonces que se necesita algún complemento, ni con la filosofía sí. ni con el humanismo hay suficiente, es mi opinión. Y se necesita algún complemento y ese complemento pues cada uno ha de sacarlo de, de donde crea que, que se puede, sí se puede sacar, yo creo que sí. Yo creo que, puede, que se puede sacar. En definitiva, que se complemente es el todos somos hermanos. Pero ese todos somos hermanos es, decir, es más fácil proclamar que realizar. ¿no? Ahora bien, precisamente por la distancia que nos separa del cumplimiento de, de, de, de que en el fondo soy el guardián de mi hermano. Soy el guardián de mi hermano. ¿Por qué? Porque no es que el otro sea frágil, es que a mí lo que fortalece mi fragilidad es ayudarlo al otro. Pues es. es decir, pero, pero yo no soy es decir, precisamente porque todos esos problemas son reales, por, precisamente por todo eso. Porque somos frágiles, porque hay violencia, porque hay agresividad, porque cuando parecía que estaban superadas las guerras de religión, ahí estamos con el yihadismo y todas estas cosas. Cuando parecía que en Europa ya se habían acabado los enfrentamientos civiles, ahí estamos con una guerra en Europa. Cuando, y entonces dices, ¿es que estamos siempre recomenzando de cero? Sí. Estamos, cada mañana estamos recomenzando de cero. Esa es mi visión. De, por eso importa, de nuevo, mantener ante la fragilidad de las cosas eso también tan frágil pero tan fuerte como es la serenidad y el punto de alegría gracias de alguna manera está respondiendo a una de las preguntas que nos ha llegado Gregorio a través del, del chat que bueno pues como la realidad entra como un bisturí sí, sí, sí. En, en, en esto no pues eh, nos preguntan por la guerra de Ucrania también, que la acabas de, de, de citar, claro, y, y un poco en esta, en esta línea de lo que decías finalmente, ¿no? que ¿cómo, cómo pensar que el hombre no ha involucionado, ¿no? que o sea, cómo podemos eh, tener serenidad en estos tiempos y cómo podemos transmitir cierto optimismo también a nuestros hijos, al ¿no? fin y al cabo los que tenemos adelante son, son padres de familia, padres y madres, y los que nos escuchan a través de Zoom también, ¿no? Entonces, a pesar de tener la esperanza cristiana, que por supuesto, porque, digo, porque ella la cita, la persona que nos hace la, o él, la, la pregunta, pone uno la televisión y dice, ¿cómo, cómo, le, digo a, cómo, cómo le dices sí, sí, a tu sí, nieto sí, sí, esto sí, sí, no sí, va sí. a petar? ¿no? Esta no, es la, efectivamente, ¿cómo le digo a mi nieto que esto no va a petar cuando efectivamente la fragilidad está ahí? ¿no? Vamos a ver. Aquello que nos salva es precisamente aquello que nos somete a los riesgos. La natalidad. La natalidad, que es lo que nos permite rejuvenecernos todos, es también lo que nos obliga a que resulta que nos morimos experimentados y nacemos sin experiencia. Es decir, y todo aquello que hemos adquirido a lo largo de una vida de aprendizaje duro, pues se disuelve con, con nuestra muerte. Y tenemos un recién nacido, que es el que está destinado a protagonizar el futuro, que nace sin saber nada. Y por lo tanto, cada generación tiene que reconstruir el mundo. Es decir, efectivamente, cada generación tiene que hacer el mundo, lo tiene que reconstruir. Y aquí volvía, podríamos de nuevo volvernos a poner melancólicos y decir, qué desgraciados que somos, esto es un valle de lágrimas, esto no hay derecho, esto no sé qué, no sé cuántos. O podemos arrodillarnos ante el milagro de un niño recién nacido. Y creo que todo cambia, es decir, a, a, arrodillarte ante el milagro de un niño recién nacido. Y ahora tampoco estoy planteando una cuestión religiosa, ¿eh? el hecho de que ese ser frágil que está ahí, es puesta, esté puesto en nuestras manos. Y no estoy pidiendo, no estoy pidiendo, mira, hay, hay una leyenda judía que me contó una vez un... En, en, en, una de mis experiencias personales más, más, más, más entrañables es entrar en la sinagoga judía de Sofía en Bulgaria y encontrarme a dos sefar judíos sefarditas hablando en un español que era eh, eh, pues, el del conde Lucano, por decirlo así, era eh, fabuloso, es decir, me emocioné también, es decir, eh, ya ven que soy un poco cursi, ¿no? pero me emocioné profundamente. Que estaban allá, comencé inmediatamente a hablar con ellos, me dejaron eh, que discos que habían grabado canciones, etcétera ¿no? y hablando con ellos después se mantenido una buena relación y me decían, el Mesías decía, cuando venga el Mesías no va a producir una gran revolución no va a venir con trompetas y no sé qué, llegará y modificará todo, nada, un pelín un pelín, ¿eh? cogerá el mundo y lo moverá un pelín y ahí estará la salvación del mundo, en ese pelín. Y aquello se me quedó grabado, es decir pero ese pelín lo podemos hacer. Es decir, el modificar nuestra visión del mundo un pelín, está en nuestras manos. Es decir, y, y aquello, recuerden siempre aquello que decía quién era, el Marcelino Iglesias, el, el, el, el, el, el, que fue ministro de Educación Socialista de Tarragona, que decía, hablando del Mesías, decía, ¿Saben lo que es el Mesías? La espera del Mesías. La espera del Mesías es el Mesías. De, si no esperas el Mesías, te quedas sin Mesías. De, pues ese, ese Mesías de la esperanza de que, nada, de, si, todo lo que tenemos que hacer es un pelín. Un pelín de cambiar, eh, pues eso, esa cara de, de alegría o esa cara de serenidad. Que es un pelín heroico, ¿eh? Es un pelín heroico porque eh, hay días... Seamos también honestos que no te soportas a ti mismo y no sabes qué demonios pasa que nada más levantarte y ponerle pie en el suelo y decir, uy, hoy uy, uy, oh, voy a tener un día impertinente. Y hay días que sin más te levantas y te wow, estás eufórico eh, eh, eh, y te parece que bueno que el mundo tiene que hacerte un homenaje por estar tú en él. ¿no? De, los estados de ánimo van y vienen también de manera un tanto caprichosa ¿eh? y no siempre somos dueños de nuestros estados de ánimo por mucho que se hable hoy de educación emocional, uno de los puntos de fragilidad es que, oye, hay días que te cogen, que te pesan los hombros. Y estás ahí arrastrándote a ti mismo y te pones a analizar y dices, ¿qué pasa? Pues no sabes, pues lo que pasa es que, que, que, que te pesa todo, ¿no? Y hay días que, pues, lo que eres un ángel y todo es liviano y no tienes problema lo suficientemente grave que no te vas a enfrentar. Asumiendo, es decir, que cambiar un pelín nuestra mirada del mundo no deja de tener un componente heroico muchas veces, creo que ese es el reto, lo digo honestamente, es decir, que ese, que ese es el reto. Pues, eh, pues efectivamente el reto es apasionante, el reto existe, es verdad, el reto de, de transmitir una mirada diferente a nuestros hijos, a nuestros alumnos aquí en la universidad. Pero, pero bueno, gracias a gente como Gregorio, creo que, que podemos encontrar mejor las herramientas para, para abordar esa tarea. Yo cada vez que leo o escucho a Gregorio, tengo siempre la misma sensación. Y es que estoy ya ante... esperaba más <ríe> no que va al revés. Al revés, siempre eh, colmas mi expectativa bueno. y, y tengo la sensación de que estoy ante un verdadero maestro. Esa es, esa es la verdad. y no tenemos que esperar a que venga la Universidad de Francisco Auditoria, que ojalá venga muchas más veces, ojalá eh, acepte muchas más veces nuestra invitación porque es una gozada tenerte aquí, esa es la verdad pero le podéis seguir encontrando en YouTube, que hay muchos, muchas entrevistas a, a Gregorio, en Twitter, ya sabéis que es tuitero, si tenéis Twitter ahí también le vais a encontrar, y sobre todo le podéis encontrar en los libros, porque es un, es un magnífico escritor, un magnífico ensayista. Yo les voy a decir algo con total sinceridad, yo creo honestamente que mis libros hay que comprarlos. <risa> De leerlos los excuso. <risa> eh, ya, si así quieres, si lo compran y me escriben un mail, les hago un resumen para... para... <risa> Pero pues a mí viene muy bien que los compréis. Las cosas como son. Nosotros hemos abordado esa tarea y tenemos ya todos tus libros en la biblioteca Gracias, de la Universidad Francisco Editoria. Os animo a que lo compréis. Digo, solo si en algún caso no hay fondos suficientes lo podéis coger de la biblioteca. Gracias, pero comprarlos. Y además. Eh, él, él tiene esta imagen que tan recurrente últimamente que cuelga en su Twitter de la de Nuestra Señora de la Lectura Lenta. Yo había apuntado cuando hablas de Nuestra Señora de la Lectura Lenta la Virgen de los Buenos Libros que luego has citado. Además Sevilla. mi madre estudió en Sevilla en el colegio que está en la calle Virgen de los Buenos Libros y, y me ha acordado siempre de esa figura. ¿no? O Pero sea, está, que, fíjate, está también en Murcia y en Valencia existe una capilla de Nuestra Señora de los Buenos Libros también. Hay, que es una tradición antigua que por las razones que sean, pues se ha quedado ahí un poco arrinconada, pero que, que, que es muy es muy hermosa, ¿no? Es muy bonita, verdaderamente es muy hermosa y, el, y los libros de Gregorio verdaderamente son buenos libros, ¿no? Y en ellos vamos a encontrar, además, algo de lo que hemos encontrado aquí, ¿no? Es un análisis, creo que muy certero, muy riguroso del mundo actual, y efectivamente, Gregorio no, nos pone ante, ante la realidad de nuestro mundo y es que en nuestro mundo aparecen monstruos, ¿no? ideas que, que, que ocupan nuestro tiempo y que, y que verdaderamente nos pueden generar cierto pavor a nosotros, a nuestros hijos, a los universitarios, ¿no? Él, y señalaba algunas de ellas o algunos de los de los, eh, de, de los riesgos de, de nuestro mundo, el emotivismo, el ecopánico, esas promesas que nos hicieron y que vemos que, que, que no se han cumplido, pero ante eso también nos ofrece algunas respuestas que tienen que ver con, con la esperanza de la que hablábamos, ¿no? porque a pesar de que cada generación y, y la nuestra tiene que reconstruir otra vez el mundo, bueno, pues ahí tenemos el alma para reivindicarla ¿no? y, y, y esa invitación que nos hace Gregorio a observar con cariño nuestro tiempo y a mirar nuestro tiempo con una mirada enamorada, ¿no? esa, esa mirada enamorada de la realidad Precisamente porque hay cosas que se nos escapan y que no entendemos, ¿no? Y que además es un deber moral, un deber moral de todos y también de los que eh, seamos o seáis cristianos, ¿no? Porque hemos conocido el amor de Dios. Y, y también eh, eh, nos invita a vivirlo eh, con esperanza, en ese sentido, porque, pero, pero mirando además a algo que ya ha pasado, ¿no? para lo que pueda pasar. Y eso me parece que yo lo he apuntado aquí y lo he subrayado porque me parece que es una, una intuición eh, muy feliz y muy, y muy interesante. Así que, bueno, pues seamos virtuosos por amor a la virtud y con esos dos consejos que nos da finalmente Gregorio. Fieles y capaces de perdonar, que me parece que, que es una manera de, de enfrentarnos a la vida, enfrentarnos lo, al mundo eh, de una manera muy, eh, en fin, muy humana. Eduquemos a nuestros hijos con serenidad y con alegría. Y esto de la alegría me ha encantado porque porque verdaderamente eh, es un don, es un regalo poder vivir eh, la existencia con alegría. Y, y la conferencia de, de Gregorio creo que nos ha llevado también a esto. Así que alegres nos vamos por haberte tenido, alegres por haber conocido a alguien también alegre, alguien certero, alguien sereno. Bueno, depende del día. ¿eh? <ríe> Hoy desde es, luego. Sí, sí, sí. <ríe> Hoy desde ya, luego. Me, y te me, la, me, me permites te que añade sí. una okay. anécdota más. Hay un pensador judío muy, muy interesante, Emil Fackenheim que eh, ya saben ustedes que en la, en la, los mandamientos judíos son no sé cuántos, 600 o 700 y pico, un montón, entre una cosa y otra, ¿no? Y que eh, después del holocausto tiene un libro precioso, Sostener el mundo, en el que defiende que los judíos tienen el deber de añadir un mandamiento más a su larga lista. Y ese mandamiento es... Hay que creer en Dios para no darle una victoria póstuma a Hitler. Entonces pues Eso lo lees, hay que creer en Dios para no darle una victoria póstuma a Hitler. Pues aunque no fuese más que para no darle una victoria póstuma a la nada, hay que creer en Dios también. Pues con no se puede añadir nada más. Gracias de verdad, Gregorio, gracias a los que están en casa, gracias a los que estáis aquí. Bienvenidos una vez más a vuestra casa, que es la Universidad Francisco de Vitoria y que es también la tuya, Gregorio. Gracias. Gracias. Está siempre. Gracias.